Bueno, y ahora estamos ya casi llegando hacia el final, vamos a pasar a la parte más, más práctica, donde vamos a ver algunos, algunos ejercicios. Y para poder hacer los ejercicios vas a necesitar un archivo que está adjunto, que es el, el DUMP de la, de la clase 1. Antes de, de pasar específicamente a eso, quiero explicarte un poquitito de qué se trata esto. ¿Qué es un DUMP? La palabra DUMP significa literalmente volcado. Y lo que es es un archivo, un mecanismo que usa MySQL, para poder generar copias de una, de una base de datos. Es un archivo, un archivo de texto. Que lo que contiene. Son todas las sentencias SQL. Que permiten volver a generar la base de datos. En el estado exacto en el que está. Al momento de generar ese, ese dump. ¿sí? Después vamos a ver exactamente. cómo se genera, se genera un dump. No es muy, muy importante en este momento. Lo, lo importante es que puedas entender esto, ¿qué es, un, qué es un Dump y en un momento te voy a mostrar cómo lo vamos a usar para nuestros propósitos. Bueno lo que estás viendo ahora es la pantalla del MySQL Workbench, esto que te estoy mostrando es mi computadora que está usando un sistema operativo Linux de tipo Mint, que es una especie de Ubuntu, pero bueno, no es eso lo que, quiero, lo que quiero mostrarte, sino simplemente para decirte que cómo abrir exactamente el MySQL Workbench, bueno, va a depender de cómo esté el menú de tu computadora y qué sistema operativo tengas y demás, pero bueno, supongo que llegar hasta acá no debería serte un problema, así que vamos a ver cómo se, se empieza a trabajar con el MySQL Workbench. Bueno, lo primero vamos a hacer, crear una nueva conexión. bien en este caso acá dice connection name le voy a poner algo muy simple No es este nombre no es eh, específicamente relevante simplemente es como para que uno sepa para que vos sepas con qué servidor te estás conectando esto tiene el, el sentido de decir que tal vez vos estés trabajando en varios proyectos diferentes y para eso tengas las bases de datos en diferentes servidores entonces es importante acá ponerle un nombre que te sea lo suficientemente familiar como para que vos con una mirada muy rápida sepas con qué servidor te estás conectando los datos importantes son esto el hostname acá se puede poner como puedes ver la dirección ip que es el, esta es la ip del de localhost o puedes escribir localhost o www.miservidor.com o lo que fuera que que sea para poder lograr la, la ip del servidor al que te vas a conectar Acá tenés el, el puerto. ¿sí? Recordemos un momento que MySQL se, digamos, se puede conectar de, de varias formas distintas, pero la más común, sobre todo cuando estás haciendo un acceso a un servidor remoto, es a través de TCP-IP. ¿sí? Entonces lo que necesitas conocer para conectarte a un servidor vía TCP-IP es la IP y cuál es el puerto al que te vas a conectar. 3306 es el puerto que generalmente usa el MySQL. Puede pasar que eso no sea así si Alguien lo modificó en la configuración, pero bueno, en el, en el caso nuestro, con esto con esto alcanza. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar la conexión. Bien, en mi caso la conexión fue exitosa porque tengo un servidor MySQL que está levantado en mi computadora, en el, el puerto 3306, y por otro lado, tengo un usuario que se llama root al que me, me puedo conectar puede ser que vos tengas que eh, pedirle ¿cómo se llama? te va a pedir la, la contraseña bueno eso tenés que ponerle la contraseña según como hayas instalado el, el MySQL en tu computadora pero bueno vamos a darle ok entonces ahora me voy a conectar hago clic ahí perfecto ahí estoy conectado esto que estás viendo justamente es toda la consola gráfica del MySQL Workbench. Que, digamos, como te decía hace un rato, es un cliente posible. En un ratito te voy a mostrar cómo hacer todo esto. Lo mismo que voy a hacer acá, te voy a mostrar cómo hacerlo desde la consola de, de línea de comandos. Pero bueno, por lo pronto lo que necesitas saber es esto. Vamos a ir a esta opción que dice Data Import. Acá vamos a seleccionar la opción que dice import from self-contained file porque elegimos esta porque justamente lo que estamos haciendo es tomar esto que te decía hace un rato que era un dump que un dump es un archivo con todas las sentencias SQL que en la clase próxima vamos a ver exactamente qué es lo que contiene ese, ese archivo pero por ahora lo que necesitas saber es que tiene toda la información necesaria para crear una base de datos y llenarla con todos los datos con los que viene entonces voy a buscar el mío este es el que vamos a importar, cuando lo ubicaste, le das open y por último start import bien, si la consola dio todo esto, lo es que, lo que tenía que dar deberías ver que acá en schemas es donde debería aparecer la, la base nueva ¿qué pasó? no aparece, bueno no aparece porque todavía no refrescó con este botoncito chiquitito de acá, refrescamos y ahí ves que apareció una nueva base que se llama Películas Clase 1. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, pero desde la línea de comandos. Entonces, por una cuestión de, de simplicidad, lo primero que voy a hacer va a ser posicionarme en el directorio donde tengo el dump. Ahora, entonces, lo que voy a hacer es conectarme al servidor. Ahí me está pidiendo mi contraseña. Y ahí estoy conectado. Entonces, lo primero que vamos a ver qué pasó, qué tengo ya en el servidor. Bueno, lo que puedes ver es que la. la la base de datos películas clase 1 todavía está, porque yo la acabo de importar con el MySQL Workbench, pero bueno, no, dejémoslo ahí por ahora, lo que vamos a hacer es volver a levantar el Dump, para lo cual vamos a hacer esto, barra punto significa quiero ejecutar un archivo SQL y lo que hay que decirle ahora es dónde está ese archivo, en este caso, como yo ya me había ido al directorio donde había puesto el Dump, simplemente escribo y listo, acá me va tirando el resultado de cada una de las consultas que se hicieron, y con esto puedes ver que de vuelta tenemos la base películas clase 1, Ella está importada.